Hola gente de youtube estamos acá en un nuevo video para el canal estamos jugando Roblox en un nuevo simulator que estamos que está mucho de moda mira este es el nuevo simulator ya he puesto mi taladro acá le traigo unos códigos y los códigos son estos launch150 esto lo voy en la descripción y esto nos da 150 moneditas, ni siquiera para los que empezamos recién Y aquí hay otro código más Control C Control V Ya, y 150 gemas Para los que saben etiquetas del juego, el juego trata de conseguir así, contar con tu radarcito que te trae al inicio Y buscar una mina Y esa mina te va a dar así diamantitos, así, mira ¿Ven? Y esperan que cargue Con F lo coleccion y así a así porque estén ganando más money y sean millonarios. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle like y comentar. Gracias.